Ryan Litzel, voy a tratar de editar este video lo, lo mejor posible para que tampoco se aburran. ¿Qué es esto? Es tipo laberinto, ¿no? Es casa, laberinto, laboratorio Lavadora A ver, ¿qué más? Un baño ¿Por qué no puedes abrir la puerta? Mira, aquí hay uno Hay que matarlo Hay que matarlo Mira. te vamos a matar ¿Qué te parece? si Te mato ahorita No, no te, no te escapes No te escapes te, Yo te mato No te escapes que yo te mato Dios mío, ¿qué, qué, qué, qué onda con, con el ajo Quita, quita, quita, no se, no, se, no se va a escapar de nosotros Hay que matarlo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo Corre que a matarlo, no, mató a mi compañero No, ¿qué? Me expulsaron del servidor, del servidor Por favor cague ya Espero que en este no me vayan a correr Por favor Hay que subirnos al carro Y hay que perseguir al de la moto Ahora vente para acá el de la moto. Que te voy a atropellar. Vente para acá que te voy a atropellar. Te quiero atropellar. No, no, no, no. Te voy a chocar. ¡No! A ver. Hay que darnos la vuelta para atropellar al de la moto. No nos vamos de aquí sin atropellar al de la moto. ¿Qué onda con el vato que acaba de saltar? Mira, está aquí, está aquí. Ah, no, no está. Vamos con el de la moto, hay que... Tenemos que matarlo. ¿no? Nuestro objetivo aquí es matar a la mayoría de gente... De... De jugadores aquí en, en los servidores. A ver, ¿por dónde está? No, voy a chocar. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No! ¡Ey, ahora qué onda! Me ha quedado bugueado. ¿Por qué me está dando lag? ¿Alguien ¿Ah, me puede explicar por qué me está dando lag? Oh mira, creo que sí puedo pasar por aquí No Quiero Quiero matarlo Oh Miren, estos barriles Sí se puede Sí se puede brincar Como yo les digo A ver, hay que buscar ahora otro barril Cualquier barril No importa cuál sea Pero el chiste es brincar Oh Oh, ¿qué es esto? De puro milagro No choqué con la camioneta Hay que Retroceder Por acá y ahora hay que irnos con el de. Bueno, vamos con.. Vamos a volar con los barriles. Aquí está bien, este es mi carro. Propiedad de Felix Game. ¿eh? Quita. Quítense. Quítense del camino. No, no te voy a hacer revolcar. Ayúdenme. Oh. ¿Qué? Que me están aumentando dinero. ¿Por qué? ¡Sí! Toma, oh, no puede ser, lo revolqué. A ver, vamos a ver qué pasó. ¡Oh, ¿Qué onda, desapareció el carro? Pobre tipo, aquí está, aquí está la evidencia de, de la masacre. Pobre tipo raro. Bueno, a ver dónde está. Quiero saber dónde está. A ver, vamos a, condu a conducir este este carrito Apenas voy entrando espero Y espero que no me vayan a expulsar como los otros A ver, creo que si no disparamos Tienen piedad ante nosotros Para que no nos expulsen Oh, me están disparando Aquí estás si te mato, si te mato no me vayas a correr de ese video. No, lo, casi lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Solo me voy a quedar en un lugar para dispararme. Y solo es cuestión de esperarme ¿no? no, me está bajando vida Me está bajando vida Aléjate de mí, déjate de mí Mira, ya hay otro ¿Qué? ¿Desapareció? Creo que desapareció Ahora sí, ahora mira quién es el que huye Mira quién es el que huye Ey, le estoy bajando vida hay que matarlo Hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo Toma, lo maté, <ríe> lo maté Creo que si lo matas se... se sale del servidor Algo así, por acá ¿Te rindes? Me anda preguntando Yo no me rindo Yo jamás me rindo De hecho, allá voy ver, ¿qué pasa si me...? Oh, ¿qué pasa si choco? Ahora hay que chocar, hay que chocar Oh, no, creo que no se puede chocar ¿O sí? No, creí que iban a haber explosiones y toda la cosa Hay que quedarnos desde aquí Ah, creí que se bajaba bien Ahora hay que preguntarle dónde está En el techo, en el techo Ya te vi Está en el techo, está en el techo Allá te voy